Hola, queridos y queridas estudiantes del Taller de Guitarra de YouTube. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Hoy día necesito compartir una canción a pedido de mis niñas históricas de Perquenco, el taller más sólido que he tenido en mi vida. Y esta canción se llama Suerte, es de Yo, Tú, Él. Esta canción tiene solo tres acordes, pero hay uno... Que presenta una mediana complejidad Los acordes son Sol mayor La menor Y Do menor ¿Qué pasó? Ay, ay, ay, cejillo Aparece el cejillo Si usted puede hacer el cejillo me parece fantástico Es porque ya tiene fuerza en la mano Es como un La menor Pero en el eh, tercer espacio Y lo que viene a hacer esta parte de la guitarra La hace el dedo Poniendo cejillo ¡Ajá! Pucha, ¿La profe se puso complicada? No, porque les tengo una solución Una solución Que no suena del todo impecable Así que tienen que poner mucho ojo Y mucha atención en la mano derecha La solución es Escucha Con cejillo sin cejillo. Suena parecida. Fíjate lo que estoy haciendo. Es como si hiciera un re mayor, pero utilizo el dedo meñique y así libero el índice. ¿Qué hago con este supuesto re? Lo deslizo al tercer espacio y con la mano derecha marco la quinta cuerda y las tres primeras. tengo que controlar esta mano la idea es no pasar a llevar la sexta cuerda ya tienen que trabajar harto eso tocar solo la quinta con paciencia como todo si no cejillo ya también es una posibilidad yo lo voy a hacer con trampita ya para ayudarle a ustedes que están empezando en este eh, periplo que es la guitarra popular el rasgueo es súper simple Muy bien, vamos entonces con Suerte de YouTube. Un, dos, un, dos, tres, y... El brillo de tus ojos son los que me inspiran El latido en tu pecho siento cuando me suspiras Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combina Pienso que la vida a ti te puso en mi camino, la musa más perfecta de mi cuento favorito. Eres agua bendita cuando voy muy negativo. Tú eres la recompensa y yo soy el fugitivo. Pero qué suerte, suerte. Suerte, suerte, suerte, suerte niña de tener tu sonrisa En los sueños de malvadas pesadillas No hay nada más perfecto que mi etapa maravilla Solo quiero yo pedirte que me dejes en tu boca Vivir toda una vida y no morirme si me toca Estar siempre a tu lado como pan con su gaviota Y juntos mezcladitos como cappuccino y mo. y de viajar con la brisa